¿Qué es la vida en realidad? ¿Cómo se desarrolló en nuestro mundo? ¿En qué sentido podría ser especial la Tierra? ¿De qué manera fortuita se organizó el universo para permitir la aparición de la vida? ¿Somos el producto de científicos alienígenas y su laboratorio llamado Tierra?